¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino Estilocrata, ¿eres un fan de los sneakers o de la moda urbana así como de la deportiva? ¿Te gustan los sneakers y quieres improvisar más en lo que sabes al respecto de estos? Pues hoy en Estilocracia volveremos la vista hacia una marca japonesa y a un rapero que juntos crearon una de las colaboraciones que marcarían un antes y un después en la industria del calzado deportivo Que solo reservaba a los diseñadores y expertos Quédate con nosotros para saber más acerca de la línea Vapesta Marca A. Basing Ape ¿Conoces esta marca A. Basing Ape o Vape Bueno, esta marca fue fundada por Nigo Tomoaki Nagao en Ura-Hara-Yuku Tokio en 1993 El nombre de la marca es una referencia sarcástica al japonés que decía un mono que se baña en agua tibia y que se utiliza para describir a una persona indulgente Una marca para personas rebeldes irreverentes y afines a la moda urbana y callejera pero con un estilo pulcro y minimalista como buena corriente japonesa Por ello te hablaremos de una colección como inicio en la colaboración del rapero y ahora diseñador Kenji West. TENIS BAPESTA Cuando se trata de calzado, la marca ha reinventado algunas de las zapatillas más icónicas, simplemente colocando una estrella de luz en el costado de los zapatos. Si bien las marcas que hacen referencias a siluetas conocidas pueden parecer una tendencia reciente, en realidad es una práctica de remezclas que siempre han estado presentes el vape está presentado por primera vez a principios de los años 2000 se ha convertido en la silueta emblemática de vape es una réplica casi uno a uno de la icónica air force one de nike que se lanzó dos décadas antes en 1982 las diferencias son sutiles pero importantes la estrella fugaz reemplazó al swash mientras que las palabras ape o vape reemplazaron el air lo más importante fue que el BAPESTA fue construido de charol, dando a los pares un brillo distintivo que Air Force 1 no tenía. Sin embargo, en lugar de ser demonizado y desechado, el BAPESTA ha sido celebrado por todos. Es representativo de los métodos subversivos y metarreferenciales que dieron la moda callejera temprana fue una estrategia inteligente en lugar de plagio. Estilócrata, si quieres saber más sobre modelos y marcas de tenis y calzado masculino, entonces suscríbete al canal, activa la campanita para más contenido. Y continuamos. Los mejores modelos de Bapesta son el Bapesta Kanji West College Dropout. En enero de 2007 se lanzó una de las primeras colaboraciones de tenis de Kanji West. A diferencia de los lanzamientos posteriores de tenis Kanji, este creó una silueta completamente nueva desde cero. Su modelo insignia de, de Bapesta. El diseño presenta una parte superior de cuero terminada en colores y obras de arte inspiradas en el álbum de estudio debut de West, The College Dropout. La mera existencia de la colaboración se debe al lugar de Bape en el hip hop de principios de la década de los 2000. Un par que con los años ha envejecido como el par más famoso y clásico de vape. Octopus Vapesta En 2007, un artista joven llamado Soulja Boy lanzó Crack That, que fue posiblemente el primer éxito viral de la era de YouTube. A lo largo del vídeo Soulja Boy luce Bapestas. De hecho, una de sus primeras canciones se tituló God Me Son Vapes, es decir, Consideran unos vapes El último par usado tanto en la icónica escena de la pista de baile Como cuando Soulja baila en la calle Era el Octopus Vapesta Y había sido liberado un año antes Este par presenta el personaje de Octopus de A De Abating ap bordado en el panel posterior Y de ahí su nombre Octopus será recordado principalmente Por aparecer en uno de los vídeos más importantes del hip hop contemporáneo Bapesta cuero de avestruz Lanzado en el 2009 incluyó un trío de combinaciones de colores Los pares blanco sobre blanco y azul blanco rojo pasaron al negro y marrón El cuero de avestruz desafió la forma en que muchos percibieron la marca En ese momento la marca era conocida por sus personajes de dibujos animados Gráficos fuertes y colores brillantes El paquete de avestruces, el par negro y marrón en particular era una oferta sofisticada. Aunque este par nació por inspiración de Nike con su colección Lux Masterpiece Back, Vape impactó a Nike que años más tarde lanzaría su línea con cuero de Vestruz. Sin lugar a dudas, los Vapesta son el zapato que se ha convertido en una parte más importante de la cultura de los sneakers y de la cultura popular y hip hop, un modelo interesante de una marca subversiva e indulgente. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿te gustan? ¿Tienes un modelo? ¿Cuál tienes? A nosotros nos encantan. Sin más que agregar, si el video te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados Estilócratas, amigos y visitantes del canal y estoy aquí para correrles una cordial invitación a que se incorporen a la cultura del vino, del vino de mesa y les voy a explicar por qué en Estilocracia estamos tan interesados en ello. El vino convoca a su alrededor a la mejor gente y además estimula a que aflore lo mejor de cada uno la mejor versión de cada quien el vino es una bebida para gozo y celebración lo mismo para acompañar la comida básicamente que simplemente para botanear y conversar porque el vino no es una bebida para embriagarse el vino no está hecho para cantar con el bariachi tampoco está hecho para Lamentar las desgracias e infortunios de la vida El vino es una bebida para el gozo de la vida Por eso queremos que ustedes como estilócratas Se incorporen a la cultura del vino Y sabemos muy bien que muchos de ustedes toman cotidianamente vino Si no diario, por lo menos si salen a algún lugar O a lo mejor en la comida o cena del domingo O de algún día entre semana Pero para nosotros es muy importante que sepan ustedes que hay de tinto a tinto De blanco a blanco y de champán a champán Y que además las copas para cada uno de ellos es diferente No es lo mismo esta copa que esta copa Este es para vino tinto, este es para vinos blancos o espumosos Y esto no es un capricho sí es un diseño pero no es un diseño que esté hecho para nada más por frivolidad estos, ese tipo de copas se diseñan y se fabrican conforme a principios físicos y mecánicos físicos porque si usted toma la copa de esta manera va a transferir calor hacia el vino y va a alterar su sabor por eso las copas siempre se toman por el tallo y tienen una forma especial Todas las copas tienden a cerrarse en la boca Porque el... Primero, porque no permiten que se escapen los, los aromas Y que sí entre oxígeno al vino Y segundo, porque al inclinarla para beber El vino va formando un hilillo Y no entra como si hiciéramos esto Entra como un pequeño hilo porque, Que recorre toda la lengua hasta la garganta y nos permite ir entendiendo y saboreando y olfateando todos los colores, todos los sabores y todas las fragancias del vino que estamos consumiendo. Eso y muchas cosas más les platicamos a ustedes en nuestro curso de introducción al mundo de los vinos. Y los invito a que se suscriban a este curso. Lo pueden hacer ahora mismo. Envíennos un correo a infoestilocrata com a ver para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino porque insistimos todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.